La OMSA informó que entre abril y mayo se reportaron 139 brotes comerciales de influenza aviar a nivel mundial. Esto derivó en la pérdida de casi 3 millones de aves en Europa, América y Asia. El USDA notificó un nuevo brote de influenza aviar en una granja de traspatio en el condado de Toms en Georgia, siendo la primera vez que se registra este año una incidencia en dicho estado.